Muy buenas noches. Les saludo a Ada Escalante desde Oslo. Muchísimas gracias. Este día, Sara González, sí. <ríe> bueno, este día eh, quiero saludarles primeramente. Gracias, Nelson, por estar tan rápido conectado. Mi nombre es Ada Escalante y soy la autora del libro Galápagos con Amor, que fue bestseller en Amazon en el año 2020. Muchísimas gracias por conectarse otra vez más a esta charla tan amena que vamos a tener hoy con el doctor Nelson Vidal desde el Perú. Les sigo anunciando mi próximo libro, lo tengo solamente en hojita de papel todavía, mi próximo libro está en preventa, saldrá en el mes de agosto, agosto aproximadamente. Les insto a que lo compren ahora en preventa porque está mucho más barato y así me ayudan también a promoverlo un poquito más. Eh, les cuento también que tengo un curso de escritura a punto de lanzarse en el mes de agosto acabo de, eh, de terminar el, este fin de semana un curso de escritura terapéutica muchas gracias a los que asistieron me siento muy afortunada de tener gente que me sigue y que quiere ver lo que yo estoy haciendo gracias por el apoyo, gracias a todos bueno, ahorita en este momento hay tres personas conectadas y voy a darle paso a Nelson ya que Nelson está súper súper adelantado eh, son casi cuatro minutos antes de las ocho y bueno, el día jueves también tenemos otra entrevista. Esta vez va a ser con Gustavo Dimas desde México. No se lo pierda, es un empresario súper, súper bueno. Van a ver, va a venir con muchos tips para los empresarios y van a ver. Bueno, aquí sin más demora nuestro amigo doctor Nelson. Aquí soy. Bueno, esperamos que Nelson se conecte y a las personas que ya se van conectando de a poquito, saben que es a las 8, bueno, estamos un poquitito adelantados, pero siempre es bueno ver así si la conexión está bien, si todo va correcto, la parte técnica a veces uno no tiene control de eso, pero bueno, es parte que tenemos que ir aprendiendo. Parece que no quiere conectarse o no, no puede, no, no entiendo qué pasa. Hola, hola Carolina, ¿qué tal? Qué gusto, muchas gracias por conectarte Gracias, hola Pero Nelson, eh, por favor, eh, ven Te invito de nuevo Trata de entrar de nuevo, por favor, Nelson Tienes que aceptar la invitación que te mandé ahora. Ya, gracias Carolina, es muy, muy, esto, gracias. Doctor. Qué gusto de verte y hablar y conversar contigo. Sí, qué gustazo, dije, día. ay Dios mío, que no se me pierda esta entrevista, porque es que me da nervios. Qué linda, qué linda, qué bien te veo. Te veo muy bien. Gracias. Es los ojos que me ven, son los ojos sí, que me lo, ven. ¿no? los ojos son espejos del alma, tú sabes. Sí. Es y tú, tú eres muy transparente. Gracias. <risa> Bueno que... amigos, eh, les doy la bienvenida a Nelson, amigos del alma que están aquí en una conversación, una charla entre amigos, conversaciones del alma Y como lo he dicho anteriormente lo vuelvo a repetir, esto es una conversación entre amigos Vamos a charlar de todo y principalmente de ese autor, de ese bestseller, de un libro que se lanzó el año pasado Y ya lo tendrá en la manito Nelson Seguro <risa> Seguro, Seguro que está para acá. Mari, Mari, qué linda. <risa> Mari. Esto, eso, eso. Amor, vida y muerte. Sí, eso bueno, es. Bueno, eh, Nelson es eh, doctor, es médico. Él es de Perú, vive actualmente también en el Perú. Y él nos va a hablar este, esta noche acerca, bueno, es tarde para él, noche para mí, acerca de su libro, de su historia, de por qué lo escribió y claro. quién es él. Bueno, Nelson, bueno. te entrego la palabra. Es el micrófono gracias. a la cámara. Estás en tu casa. Bueno, muchas gracias Ada. Ante todo, muy reconocido por tu invitación, muy gentil, muy amable, muy contento de estar acá en este espacio, conversando contigo desde el alma, sin guión, sin filtros, es. transparentes como somos, es. mirándonos a los ojos. Y eso es muy importante, ¿no? Entre amigos y entre todos los seres humanos que quieren conocerse unos a otros. Y bueno, como tú lo has mencionado, soy médico, he ejercido la profesión eh, persona a persona en forma directa. Ya lo dejé, estoy retirado, jubilado del ejercicio médico profesional, como se entiende. Yo he sido cirujano muchos años, he operado uh -huh. mucho. Y entonces, este, no solamente la macrocirugía, que es operar abdomen, tórax, etcétera, sino que también en España hice una especialidad de microcirugía de oído medio. Entonces, lo, lo digo porque es cómo puede adaptarse el ser humano ¿no? de estar operando tantos años a la macrocirugía, como le digo yo, sí. y pasar sí. a la microcirugía, que es una relojería operar Uf, con microscopio tiene... y son horas de horas en Puedes cambio tremendo 6 horas, horas contención y todo pero bueno es parte de la vida cómo nos vamos adaptando no y bueno yo me retiré ya del ejercicio profesional con muy lindos recuerdos que va a ser motivo de un libro seguramente ya tendremos oportunidad de hablar de eso más adelante más que seguro sí seguro y bueno, eh, luego derivé en, en una situación diferente. Mira, que llegué a ser asesor de un ministro, de la presidencia. Trabajé en la cooperación internacional, en una secretaria ejecutiva en el gobierno para las fuentes de cooperación internacional. Eso me hizo viajar por el mundo. También me hizo hacer el stage en Washington, en el BID. Y bueno, cosas de ese tipo que cambiaron el giro de mi actividad. ¿Te das cuenta? Y cómo uno se va adaptando, ¿no? Sí. Y luego de eso pasé a, a ser llamado por algunas universidades para dictar lo que yo venía haciendo Lo cual para mí era una satisfacción enorme Y entonces volcar estos conocimientos que se van adquiriendo En formar ¿no? nuevas promociones no. en lo que son las políticas internacionales, de cooperación internacional Y mira qué curioso, ahora con la pandemia Entonces se requiere más porque ha habido más pérdidas de vidas, pérdidas de trabajos claro. Pérdidas claro. de todo, ¿no? pero entonces sí. se requiere también para los países en vías de desarrollo más ayuda, más proyectos sociales, más cooperación internacional desde sí. los países en vías de desarrollo y de las grandes fuentes de cooperación internacional. Y ahí otra vez me tienes con otro libro, que es el que, que voy a publicar ya ya, que se llama ¿no? Los proyectos sociales en tiempos de pandemia. Qué va, increíble, ¿no? Cómo nos vamos reinventando y nos vamos... Sí. Sí. Lo que ahora le llaman la resiliencia, ¿no? Es la sí. capacidad del ser humano de estar adaptándose a las circunstancias y luchar contra la adversidad también. Pero eso es lo que nos diferencia de todos los otros seres, ¿no? Es, exactamente, exactamente? exactamente. Tú eres sabia, ¿no? <risa> tú, tú eres sabia por naturaleza, yo te veo a ti. Es una persona inteligente que trasciende... Yo soy muy llega. curiosa, yo soy muy curiosa y eso me sí, lleva a eso, investigar... Eso es muy bueno, muy bueno, es en ti, lo reconocemos y te admiramos, yo te admiro, soy tu fan y me encanta todo lo, ¿Sabes que, lo que, haces? que... mi papá sí. me decía cuando yo era chica, ay niña, sí. tan curiosa que eres, deja de preguntar tanto. <risa> y ahí está la base, ¿no? En la curiosidad. Y a veces a los alumnos, porque dicto, pues cursos virtuales y también en su época presenciales en las universidades. Le decía, tú tienes que ser curioso y también tienes que saber cuestionar todo lo que te enseñan e investigar sí, por tu cuenta. Sí. Muy ¿no bueno. Muy y cuestionar. No, no todo lo que te dicen. No, no adaptar todo lo que escuchas. Exacto. Siempre hay que mirar sí. e investigar. ¿Será sí. cierto? ¿Será cierto? Hay que pensar. Y claro, y crear, ¿no? Crear, mira, a base de eso... Porque describir de y todo lo que te enseñan repetir y la información que te dan, darla por cierto, no llegas a mucho. Pero si analizas concienzudamente, racionalmente, investigas por tu cuenta, puedes llegar a tus propias conclusiones. Sí. Y a partir de ahí elaborar, crear, que es otro uh -huh. nivel, ¿no? Entonces ya no es este la repetición de lo que te dicen. Bueno, creo que hablé mucho, no, no, no, no, no, no, recuerda que este espacio es tuyo, Nelson, es tuyo. No, Tú despláyate y la, yo quiero que la gente te conozca. Eh, bueno, porque, eh, de, porque a veces uno dice, cómprame mi libro, cómprame mi libro, pero no. es que yo no compro a alguien que no conozco. Entonces, si la gente te conoce... Ve quién tú eres, ves la persona tan preciosa que eres, dice wow, yo quiero comprar ese libro. Entonces, <risa> es, es mucho más agradable comprar de una persona que tú ya has visto, que, que te está expresando quién es, que una persona que no conoces de nada, ¿no? Bueno, te agradezco, ¿no? El espacio y las palabras tuyas. Te confieso una cosa, ¿no? Sin pecar de, de falsa modestia, pero no era mi... Mi norte no era mi, mi aspiración, mi meta, vender más libros. O sea, no era mi aspiración monetizar. No, si sí, yo no te hablo por vender, pero el conocimiento que tú tienes en el libro, ah, bueno. o sea, yo quiero que la gente sepa sí. el, lo, lo, lo que de, de qué se trata tu libro, porque es un tema muy, muy lindo que nos ha tocado mucho hoy en la pandemia. no O sea, no gracias. quiero usar esa palabra, pero sí, es el amor, gracias. la vida, la muerte, todo va conectado sí. en uno. Entonces, bueno, si te falta sí, amor, cierto. imagínate. Sí, todo empezó ahí precisamente, ¿no? Eh, ¿Cómo empezó el libro, no? Empezó cuando estaba yo viviendo en la casa de mi hija y de mi yerno con mi nieta en Lucerna, Suiza. Con mi esposa habíamos viajado, porque yo soy de Lima, tú sabes, Perú. Sí, sí. Habíamos viajado para el bautizo de mi nieta que cumplía un año de edad, Sofía, ah, sí. la reina Sofía. Y habíamos <risa> viajado a la casa de mi hija, Jessy, y mi yerno, Antonello. Y con Sofía, y íbamos por un mes. Y ahí yeah. nos agarró la pandemia, en ese momento. Mm. Y entonces nos quedamos ocho meses felices, ¿no? Porque estábamos claro. compartiendo con ellos. Pero felices y verla desolidarse. Sí, muy, muy contentos, sí. Pero ahí surgió un poco la idea. Mira, dice tu, tu hija, sí. Sofía está aquí viéndote. Uy, qué linda, <risa> Sofía está bien. Lindo. No, me hola. Besitos, besitos. Oh, qué linda. <risa> no, sí, es engreída la menor. Tengo tres nietos. Mi hijo Juan Carlos tiene dos hijos varones que están acá en Lima, Felipente, y nos vemos seguido. Pero Sofía está allá en Suiza, ¿no? Ella bien. tiene la nacionalidad italiana, pero bueno. Su mamá es peruana, ¿no? Y su yeah. papá es italiano. Bueno, eh, te, te contaba de que estando allí muy contentos, eh, mi esposa me dice, ¿y por qué no inviertes algo del tiempo tuyo en escribir un libro que tú siempre has querido escribir un libro? Yeah. Y te, te cuento que yo he sido editor de libros, que este, en mi promoción hacían un libro, yo era el editor de libros. En el Congreso de Altura yo editaba el libro, qué sé yo, los grupos en los cuales yo participaba, yo era el editor de libros. O sea, ya Pero, tenías conocimiento ya. Sí, sabía cómo llevar las cosas. Hola y, Humberto. Y, sí, ahí está Humberto. Humberto, qué gusto. Bueno, estamos reunidos de diferentes países, ¿no? Sí, sí. sí. Tú estás en Noruega, yo estoy en Perú, Humberto está en Estados Unidos, eh, Sofía, mi nieta está en Suiza, así que... Rompemos fronteras, sí, sí. <ríe> no, hay, no hay fronteras. Eso es lo lindo, lo lindo sí, de esto, linda. que todos estamos juntos, no importa dónde. Sí, la otra cosa que es muy linda, Ada, te confieso, nosotros no nos conocemos personalmente, ¿no? no. como yo le contaba al. algunos. Pero como sentidos, que, como que, como que pero, fuese. Pero es como que si nos conociésemos 10 años sí, o 20 sí, contigo sí, sí, sí, sí, y nos tratamos sí. de, con esa transparencia. Un cariño muy grande para ti, Nelson, un respeto para tu profesión oh, y todo lo que tú has hecho. No, por favor, yo he leído tu libro y también me he quedado maravilloso y maravillado, digo, y un respeto. Y ahí veo que está mi nieta también, que está en, perdón, está, querido parte, tío, mi, nieta, está mi, sobr, mi sobrina Rocío, hija de mi hermana, que ella vive en, en Orlando, en Estados Unidos, mira, cómo estamos conectados, ¿no? Esta, la Así que tu esposa tu te obra. dijo que empezara a escribir. Sí volviendo yeah. así, me dijo escribe, y yo le digo, pero de qué voy a escribir tengo tantas, tú siempre has querido escribir escribe lo que se te venga al corazón, claro. ¿no? a la mente al corazón, yo te digo que sufríamos cada día al enterarnos de las muertes por la pandemia en las diferentes partes no siempre, mm. todos los días te enteraba mm. y era imposible no sentir algo, no o sea, personas familiares, pero allegados también amigos muy queridos, de muchos años y cada día nos enterábamos y era terrible, entonces la muerte, ¿no? Uh -huh. Y yo había transcurrido muchos años de mi vida viendo esto de cerca, ¿no? Con los pacientes que inevitablemente por situaciones terminales muchas veces tienen que enfrentar el momento crucial, ¿no? En que dejan la vida para entrar al otro terreno que le llamamos la muerte. Uh -huh. Y entonces esto te trae mucho dolor y muchos sentimientos, ¿no? En ese instante. Pero también encuentras que todo eso se supera a través de un sentimiento mucho más profundo que es, creo, la matriz y la causa de todos los otros, que es el amor. El amor. Todos provenimos del amor, transcurrimos nuestra vida con amor y terminamos también y trascendemos a otra vida, si se quiere, los que somos creyentes. Pensamos sí. eso, no una vida mejor, pero con amor. Y cuando eso lo, lo, lo unes, que en tres palabras fuertes para mí, amor, vida y muerte, entonces sí. encontraba que el amor trasciende todo. Trasciende todo, cruza todo horizontalmente, y si le pones amor a todo lo que haces durante la vida, el momento sublime, el momento trascendente en que pasas a otro estado que es la muerte, pues puede también vencerse con amor. Entonces, esa es un poquito la esencia, ¿no? Y para eso, cómo llevarlo, digamos, a la, a la lectura, ¿no? De un libro. Y entonces, eh, siguiendo algunos consejos, eh, dividí un poco las, los recuerdos en siete capítulos. Dijeron, sí. siete es un número mágico. Ah, bueno, hay que hacerle caso de ese consejo. Siete son como tu libro, ¿no? Siete, siete sí, capítulos. a nuestros sí. maestros. Sí, sí, sí. sí, claro, y entonces siete <risas> capítulos. Pero son tantos los recuerdos y entonces puse los que más se me venían a la memoria, un poco en desorden. Fui escribiendo. Mm -hmm. Un consejo era que había que escribir. Eh, podía uno hablar, ¿no? Ahí grabar y otro que lo transcriba. Claro. Pero no me sentí cómodo de esa manera. Hice no. un intento. Ah. Lo sentía muy frío, como en cambio escribiendo, tú te sientes mejor, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, yo, y otro que vaya reaccionando, más bien, eso ayuda mucho, ¿no? Otro reacciona a lo que escribes. Yo me, me emocionaba cuando alguien me decía, me has hecho llorar. Sobre mm. todo personas muy, muy unidas a mí, como mi hermano, otros que conocen la historia, que yo iba escribiendo. Pero no escribía igual que tú, ficción sino casos reales, real, la vida, claro. lo real, ¿no? Porque entonces este, muchos creen que yo he escrito una novela y no, no. son experiencias reales, uh -huh. a diferencia tuya que tú narras la vida de tu madre y todas las vicisitudes y tú eres parte de eso, ¿no es cierto? Uh -huh. Ese es parte tuya y tú eres parte de ella y le rindes un homenaje muy sentido a tu madre y yo te felicito y te quiero mucho también uh -huh. por eso. Yo también quería rendirle un homenaje a mis padres. Yo le dedico un capítulo a mi padre, un capítulo a mi madre. Pero cuando lo vuelvo a mirar, está en todo. Está en todo, sí. en todas partes. Y Parte hasta ahora están mío. conmigo. Ellos mm -hmm. ya no están físicamente, pero están acá conmigo, en mi corazón, en mi pensamiento. Y los llevo permanentemente, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, fui plasmando eh, capítulo tras capítulo sobre episodios que me ocurrieron. Y que me tuvieron muy cercano a mí personalmente a la muerte. Mm. Cuéntanos y, de eso cuando casi te ahogas. <risa> <risa> sí, yo lo leí, ¿te <risa> ya lo leí. Sobre las olas, sobre las olas. Es sí, sí, el primer sí, capítulo sí, sí. porque un poco que los ordené eh, secuencialmente. no en, cuando Yo tengo los años y todo, pero no los puse. Porque quería que sea un libro permanente, que pudiera ser leído en cualquier momento y no relacionado con fechas. Pero uh -huh. yo era, finalizaba el internado de medicina en un hospital y una guardia muy cansado, ya quería ir a mi casa a descansar. Pero habíamos contraído un compromiso con un amigo que éramos uh -huh. internos de medicina. El último año de la medicina es un hospital, vives casi un hospital, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces haciendo prácticas, como se dice, y ahí vas aprendiendo y vas trabajando. Y se había contraído un compromiso con dos amigas. Y las amigas, este, tú sabes que a esa edad Estaban también buscando internitos, ¿no? Como decían. Sí, sí, y nosotros, sí, sí. amigas, y entonces fuimos a una playa. Y en sí. el carro de ella nos llevaron a una playa media desierta. Acá, quienes conocen Lima, hay una playa que se llama Punta Negra. Punta sí. Negra porque tiene una roca negra ahí entrando sí. al mar. Pero es una playa que después yo ya he podido descubrir que era muy peligrosa. Mucha gente se ha ahogado ahí. <risa> después. Yo, de, después de eso, yo he guardado artículos, hasta ahora los tengo donde se ahogaron en Punta Negra, fue a nadar y wow. previstamente y se ahogó en Punta Negra. Qué bueno que no había... lo leíste antes, porque si no, no ido. Nunca. No iba, no iba. Oye, qué gracia ahora, ¿no? Pero en ese momento, bueno, claro. eh, quise quise darme las de nadador, porque yo era buen nadador, ¿no? Me quise dar, demostrar mi, mis habilidades claro. y me fui. Y, y, oye, es increíble la fuerza del mar, cómo sí. te agarra sí. te atrapa y te jala. Hay que respetar. Que... Hay que Oye, respetar ahora, eso mucho. Ahora, ahora, después de eso lo respeto mucho, pero en ese momento mm. era imprudente, como joven mm. imprudente, y me agarró y me llevó y me llevaba y me llevaba y yo decía, acá me muero, ¿no? Eh. Y lo primero que se me venía a la cabeza y mis padres, eh. o sea, ellos me habían dado todo a mí y yo era... Todo el sacrificio hacerme, de tanto estudio, y, imagínate, tirado ahí. Llegando a la meta y de repente murió ahogado. Wow. Oye, yo no sé de dónde te salen fuerzas. dice la adrenalina ah, ah, se descarga sí, y te sí, hace adquirir una fuerza descomunal que seguramente no increíble. la tienes en, en una situación normal, no la tienes. ¿no? Y entonces piensas más rápido también y actúas más rápido. Y me parecía que yo volaba sobre las olas porque no sabía dónde ir porque me jalaba mar adentro, pero de repente veo una mano que me hacen así sobre las olas que iban y subían y bajaban. Y miraba que había una persona que me hacía así. Y para mí estaba en un muelle de rocas, ¿no? de esos que los pescadores sí. van y pescan, y decía, este es un pescador y me hace así. Pero estaba lejos y comencé a nadar así transversalmente hacia él, con todas mis fuerzas, con mi corazón desbocado. Llego a la roca y las olas me, vol vol vol me volcaban, me volteaban contra la roca, sí. me arañaban. Y mis amigos que estaban en la playa y ya se habían llegado, al comienzo no se daban cuenta. Pero después se dieron cuenta y buscaron una soga en el, la maletera del carro. Y, y corrieron y me tiraban la soga. Y yo agarra, llegué a agarrar la soga y me alzaron. Y yo estaba que no podían ni hablar, botaba agua, me hacían respiración y qué sé yo. Y yo decía, ¿dónde está el pescador? Pues para agradecerle, ¿no? Claro, claro, claro. Y me, decían, y me dijeron, ¿qué pescado no hay nadie acá. Estamos solos. Una playa solitaria. Estábamos ellos y yo. Oh. Oye, oh. eso nunca, nunca, nunca lo contaba. Porque si yo lo contaba, me decía, este está, está mal. ¿no? Se, se ha trastornado. Pero no lo contaba. Y, y hasta que ya decidí escribirlo. <risa> pero así fue. O sea, eso me ocurrió. No, no es que es el producto de mi mente. No sé. Pero es algo... Que como yo digo en algún resumen, oh, hay situaciones en que no puedes eh, explicártelas bajo mm. las leyes actuales que conocemos racionalmente, ¿no? Que algunos le llaman fenómenos paranormales, lo que quieras. Pero mm. no tienen explicación, pues, pero ocurrió, a mí me ocurrió al menos. Pero tenemos un ángel de la guarda que siempre está ahí y no era tu hora. Exacto. Porque no eso, eso me confirma una vez más que, como sí. una amiga me dijo, nadie se muere en la víspera. Exacto, sí, es una forma de, de expresarlo aquí. muy clara, exactamente, si sí, estamos al borde de, pero no pasamos. Sí, pero no, Mira que hay, no es hay muchas historias escritas actualmente, ¿no? La vida después de la muerte, ¿no es cierto? Sí, que sí, uno sí. lo puede encontrar, hay libros enteros, sí. donde hay situaciones reales, donde la persona muere, ¿no? Clínicamente, lo dan mm. por muerto, y entonces cuentan su historia después, cuando ellos resucitan, ¿no? Que pasaban un túnel, vieron una luz brillante al final del túnel, vieron una música celestial. Se, se, son situaciones que se repiten en los relatos uh -huh. y que uh -huh. llegaban sus, sus antepasados, sus papás, su mamá, su, uh -huh. sus familiares ver, que habían si muerto ya uh -huh. a recibirlo. eso, eso, eso uh -huh. Es bien conocido, hay muchos libros al respecto. Uh -huh. yo, yo no llegué al túnel, yo estaba antes del túnel, en esa situación que te, me pides que te relate de, uh -huh. de la playa, ¿no? Yo no, no puedo decir que yo llegué a un túnel y que Bill no puedo decir eso. Pero sí, ya estaba próximo. <risa> estaba cerca. Pero como sí, tú dices, de repente era el, el ángel de la guarda, ¿no? Me sí. Decía? Me decía, no, ahora no, Nelson, ahora no. <risa> no <es> tu turno. <risa> Pero que, yo sí, ahora uno se ríe, ¿no? Pero en ese momento no era para... No, ruirse, yo sé, porque yo nací en una isla rodea yo o sea, sí, mar por todas sí. partes. Y yo sé lo sí. que es estar en una corriente que sí. sientes que aquí ya no sales más. Sí, yo ayer sí, le decía a un amigo que me llamó por teléfono, sí, la persona que me va a entrevistar nació en Galápagos, porque este amigo conoce Galápagos, porque él ha ido con toda lindo. su familia de vacaciones, ¿no? Qué lindo. Ella nació allá en Puerto la Cruz, en San Cristóbal, ha vivido. Yo conozco mucho Ecuador, he ido muchas veces, pero nunca he ido qué a Galápagos. Pero en Guayaquil sí he estado muchas veces, conozco. Yo he ido manejando. No, Manejando desde Lima hasta Caracas. Entonces sí, he pasado sí. todo el Ecuador, de, de, de, de frontera a frontera, ¿no? para mí de, de sur a norte. Y sí. bueno, quedándome en, en varias ciudades, ¿no? Como Guayaquil, Quito, Tengo que ir a Galápagos. Tengo que ir a Galápagos, Una experiencia sí, sí. especial. Sí, sí. ¿Tú ya cuánto tiempo que dejaste Galápagos? Uf, no quiero ni nombrarlo porque va a sacar cuenta la edad que tengo. <risa> ya, 40 años, ya, 42 años. <risa> No, sí, imagínate que yo ahí vivía, decía, ay, qué horrible este lugar, Dios mío, quiero salir de aquí, quiero huir, quiero huir. Claro, porque era joven y no entendía la dimensión del lugar donde vivía, ¿no? No teníamos internet, en ese tiempo no había internet tampoco, pero no teníamos televisión, lo único era la radio, entonces sí. era ay, salir, salir, salir, salir de aquí. Ahora cuando ya pasaron tantos años, digo, Dios mío, qué paraíso que vivía yo, qué paraíso. Sí, sí, sí, sí. Pero piensa volver algún momento a, no, no, no. a vivir. Pero a, no, Pero a Chile sí vas a ir. No, porque más que mi esposa es chileno, entonces no yo quiero. no tengo ya. <ríe> no Ya Noruega, ya. Noruega ya es mi patria, ¿no? Tantos años patria, acá. Claro, o sea, sí, mi corazón tu... siempre va a pertenecer a Ecuador siempre. No, yo pensaba, ya mis siempre. hijos grandes acá. Ya claro. Ya ¿Tienes no... dos hijas? Te... Dos hijas, ¿sí? una Dos de 38 hijas. y una de 16. Felicitaciones, que ha sido graduada hace poco. Sí, linda, y mi ya bebé. en el Facebook, que toca muy bien y canta, toca el piano. Sí, precioso. Muy no linda. es porque sea mi hija, sino tiene un, un arte con la música y los patines. Sí, qué lindo, ¿no? Que has hecho una sí. linda familia. Yo te decía claro. que si vas a Chile, porque si vas a Chile... Hay una canción. Ah, no, más ahí, más está, ahí te voy a visitar, por supuesto. Por eso, a eso te iba a decir, acá te esperamos <risa> sí. corazón abierto. Mira, yo anhelo, Nelson, un día que podamos ya que pase toda esta porquería sí. y podamos juntarnos en algún sitio, ¿Seguro? por lo menos los más cercanos. Seguro. Sí. Y va a pasar. Ay, Humberto, que eres malo, dije, deja, saco la cuenta, <risa> a ver cuántos años. Sí, mira, mira, que ahí están entrando. Sí. Hay varios amigos. Que hay un montón entrando. de gente. Tú has sí. batido el récord de mis entrevistas, No Nelson, puede ser. El récord, sí. ¿cuántas Ahorita personas? hay 22 personas. De mi lado hay 22 personas. 22 personas, mira. Sí, yo conozco a varios de los que estoy viendo. Sí, ahí sí, casi todos, mí, tuyos, ¿no? casi todos son tuyos, casi todos. Son míos. Si son míos, son, si son, sí. míos, son tuyos. Rosa, no, y te digo, imagínate, ¿sabes? podemos encontrar son... eh, por lo menos la asociación. Sí, está de irnos a algún sitio míos, no, tenemos que encontrarnos en algún momento ya estamos ahora ya en, sea en España, en, en Perú sí, en México sea. porque hay mucha gente de, de, de la asociación que están en México Muchos están en México, sitio, pero sí. que nos vayamos tenemos juntos, que encontrarnos juntos. tenemos sí, una, sí, sí. una amistad muy tenemos linda tenemos esa misión que estar juntos un día y sí, contarnos sí, sí. Nuestras, y autografiarnos sí. todos nuestros libros sí. porque ya no, no, Encontrarnos, mira, mira, sí, que sí. nos conocemos virtualmente y nunca nos hemos visto. Facebook ya va a ser un año. un año. Un sí. año, sí, pero nos conocemos como toda una vida, ¿no? Sí, con sí. esa amistad, esa confianza, esa alegría. Y yo te agradezco mucho porque si vienes a Lima, ya sabes que nos vamos a Machu Picchu. Comemos ceviche. Sí. Acá se come muy bien también, en todas partes. ¿no? Sí, sí, yo sé, Pero yo tengo bueno, amigos peruanos acá, ¿Ah, sí? sí. Uf, Uy, la gastronomía peruana ni hablar. Sí. Está de boda, Mundialmente mundo, conocida. Está ¿Ah, sí, sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. Aquí ¿no? se sí. está dando recién a conocer la, la comida peruana y es de renombre aquí. Muy, sí, muy sí, bueno. en todas partes hay restaurantes peruanos ahora. He estado en varios lugares del mundo y he visto restaurantes peruanos. Edgar sí. González dice, reitero, felicidades." Ah, Gerardo, Edgar Gerardo González, sí, bien. es un amigo, es un león. Tú sabes que pertenezco pues al club, la Asociación Internacional sí, sí. de Clubes de Leones, ¿no? Y ahí tenemos también una hermandad, una comunidad, porque sí, nuestro, nuestro afán es el servicio, desinteresado, voluntariado, ¿no? O sea, todos estamos pensando Lindo todo trabajo. el tiempo en servicio, ¿no? Y lo hacemos sí. por amor a la humanidad, siempre hay personas que necesitan algo aunque sea una caricia, una palmada y si es algo más Pero mejor. Nelson, es que esa yo creo esa es la misión que no, todos los seres humanos tenemos en la vida, el, Cierto. el dar. El día es que dejes de dar, sí. No, ya te sí. estancaste. Es algo sí. que ya se paraliza en ti. Como Ahí madre, está nuestra amiga María, María, que María que Julia, tu pura, paisana, pura compatriota peruana sí. que ahora vive en Montreal en Canadá. Sí pero que ama también al Perú, y ella sabe muy sí. bien lo que es el ceviche peruano. Sí. Muy bien, qué gusto pues que estamos unidos acá, y con, cuántas personas que son de amistades y también familias, tengo acá sobrinos sí. que estoy viendo, de la universidad también, Marisa Cornejo, Tulio Sánchez, un gran amigo de muchos años, en fin, mi hermano Hugo, etcétera, etcétera. Pero muy bien, y muy qué agradecidos a todos por unirse y compartir este momento tan lindo contigo, qué ¿no? Lindo. Así qué lindo, qué lindo, cómo la tecnología nos lleva a este punto, Eso, ¿eh? De poder soy dar... maravillado, ¿no? Algunos amigos me escribían, pero dame el link para entender, ¿no? es que Instagram es diferente a Face o a, Ahí entra, o a, o a Zoom, ¿eh? entra, sí. sí pero es que, ¿qué te digo? Acá en Perú más este está el Zoom, como en todo el mundo, ¿no? Sí, sí. El, el, las, las redes se usan más este, el Face, el Facebook, sí. y el Instagram está entrando, claro, pero como que no todos lo... Lo conocen exactamente. No, para mí también es nuevo, te digo en eso, porque yo hace un año atrás Instagram era como, es para los jóvenes, para los jóvenes, para los jóvenes. No, es para todos. Así no, que dije a mi hija un día, por favor, enséñame. No, pero si sí, mamá aplasta aquí, aplasta que Y le digo, pero ¿qué? No entiendo nada. Sí, Hasta que mira, ya dije, no, me lanzo y me fui sí, con todo. Sí, mira, dos amigos, uno de Uruguay y otro de Guatemala, me dicen... Por trabajo no lo voy a poder ver, pero después lo voy a poder ver. Sí, le sí, digo. sí, sí. Ah, da, Indiferido lo en, lo YouTube. Puedes ver. en YouTube. No, no, no y lo puedes ver en Instagram, IGTV. En ahí Instagram, se queda grabado. Ahí Está ¿eh? claro, ahí quedan en Instagram. Espérate que yo lo subo a YouTube, después hago un podcast de esto. Un podcast. Y también lo paso a Facebook. Yo te felicito, cómo has podido desarrollar todas esas herramientas modernas, <risas> si se quiere, que son de actualidad. ¿no? Como te digo, la curiosidad me mata a mí. Tú, tú debes haber sido la primera alumna en tu colegio, en el salón de clases. Sí, ¿cómo lo sabías? Porque te veo a los ojos. Pues. Eso, eso, eso, no te digo que los ojos son el espejo del alma. Mira, yo eh, tenía ese veces, problema en la escuela. Problema? En el, la escuela primaria tiene ese problema porque siempre me sacaba las mejores calificaciones, siempre fui abanderada, siempre se el bien, ve. siempre el bien. Se y loco. claro, y, y eso causa un poquito de envidia, ¿no? En los compañeros. Ay, sí, que lo... siempre, y tú nunca estudias. ¿Y por qué no estudias? Le digo, porque todo se me queda grabado, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Entonces aquí hice sí, un día, un día dije, no, hoy día sabes que no voy a probar. Así que un par de preguntas las hice mal, las respondí mal y el profesor me quedó mirando y dice: ¿Y tú por qué contestas eso? Si tú sabes. Eso? <risa> sí, pues. es, que, es que le digo que ya me carga que todo el mundo me, me señale como el de ¡ay, la inteligente! Ay. O sea, mira, hablan de, del bullying contra las. Pero ser, sentir el bullying porque tú eres inteligente es horrible, horrible, Nelson. Seguro. Porque tú. Es yo algo no que. Lo sé, yo no lo sé porque yo no lo he sufrido. <risa> sí, sí, pero sí, si tú, que tú que lo dices, sí. te creo. Sí, no, esa vez es que era feo porque todo el tiempo, como siempre, eran las buenas notas, siempre, o sea, que ya era eran normal en eran mi sacar buenas notas. Entonces, ¿Seguro? ay, mira, mira, siempre, ay tú, ay, tú eres especial, tú eres especial. No, no era especial, sino que era muy aplicada. Es increíble. Eh, estudiaba mucho, me sentaba. Yo le cuento a mi hija que yo tenía una, o sea, en mi. En Galápagos en ese tiempo no había electricidad, solamente seis horas al día. Entonces con una vela en la noche increíble. yo me sentaba a escribir. Increíble todo lo que has pasado. Claro. Sí. claro. O sea, yo imagínate, yo nací el 63 y, y yo en el 70 en Galápagos no había luz más que dos veces todo al había día luz. y todo era sí, gas, gas o kérex. Y la velita y la lamparita en la noche y con eso hacía yo mis tareas. Claro, por eso me desgasté yo a los 12 años y tenía lentes, porque un desgaste de la vista tremendo. ¿no? ¿Y caminabas Pero... mucho para ir al colegio? ¿Caminabas? No, no, no, mi colegio ¿No? estaba al lado. O sea, ah, estaba, estaba cerca. La... Sí, bueno. Sí, sí. bueno, pues era otra época, como tú dices. Sí, ahora no. Ahí todo. tenía que caminar para todos lados porque no había ninguna otra alternativa, no había bus, no había nada, o sea, toda vez hay que caminarlo. Sí, yo cuando recuerdo, cuando yo estudiaba, tenía que ir a la biblioteca para sacar un libro prestado. Y ahora tú entras a Google y tienes todo. No, y lo peor es que a nosotros no nos daban libros, porque nosotros teníamos que escuchar la materia, nos dictaban sí. en borrador, después pasábamos a la casa, teníamos que pasarlo a limpio. Y yo sí. digo que ese proceso a mí me enseñó, porque yo escuchaba, escribía, volvía a escribir, entonces ya sí, tenía claro. tres veces que a la materia ya se me quedaba, ¿no? Imagínate, como yo que he leído dos veces tu libro, y ya se me quedó acá. Y sabes lo que lo que yo era, yo les saqué provecho mucho a esta cosa de, de, de tener un poquito de inteligencia. Yo le decía a mis compañeros, no quieren hacer tareas, ya yo les cobro. Oh, no te, sí, yo, yo cobraba por las ¿Ah, tareas, sí? ¿Qué, ¿qué te buena. crees? Que lo hacía gratis. Qué buena, qué buena. Pero hasta que me descubrieron, porque el profesor no. dijo, esta tarea no la hiciste tú. Sí, no. No, sí, sí. A ver, hazla aquí de nuevo. Ya. Y ahí descubrieron que era yo que estaba haciendo las tareas por plata. Las monjas me castigaron, que no veas. Sí, oye, esas historias ocurren, pero qué, qué grato conversar contigo y saber de todo lo que te ha pasado. Y ahora estás allá haciendo tu vida en Noruega, feliz. Sí, sí. Pozo, Imagínate sigas? que tuve que jubilarme para descubrir que, que podía escribir. Yo trabajé poca. muchísimos años de contadora y de repente ya llegó la, la oportunidad que me tuve que jubilar por enfermedad Ya. y, y, y ya y de repente como nos, me saltó en el Facebook esta propaganda de Navarro, sí. dije ¿por qué no? ¿por qué no? Siempre sí. quise hacerlo, ¿por qué no ahora? Enseña tu libro y... que ahí lo veo atrás, ¿por qué no los muestro? Ah, no, papel? ese está en inglés, está en español. Bueno, qué bueno. Sí. Ahora sale Yo, en Noruego. Sí. Ya uy, después en de un Noruega. año he luchado mucho para sacarlo en Noruego, porque Mira. bueno, la, toda mi familia de parte de madre está acá, ¿no? Está allá. Y todos quieren leerlo, nadie quiere leerlo en inglés. Yo quiero en Noruego, no quiero en Noruego. Perfecto. Entonces, primera vez bueno, creo sí. que eh, en, el, en nuestra asociación va a tener un libro en tres idiomas. <risa> bueno, el mío también es en inglés y también ya está traduciendo al, al italiano al italiano mira sí sí sí porque también tengo familia italiana no entonces, y entonces Como los, son... los exclusivos Nelson los exclusivos <risa> es, es, es más fácil del italiano no Lee en español también no se sí, puede sí, entender sí, sí. Pero hay cosas que no, los modismos, esas cosas. Sí, sí. En, en Una todo prima mundo. mía lo compró en inglés, pero me dijo, no, yo los quiero en noruego. Me dijo, ya, ya, ya va, a salir, va a salir, ya va a salir. Sí, bueno, está muy bien, ¿no? Y, y así somos internacionales. Sí, y entonces, eh, pero lo increíble para mí es cuando veo en Amazon cómo el libro se está vendiendo en India, en Australia, en Japón, lugares que yo en, en, en, no hubiera pensado nunca que podría llegar, ¿no? Con mi con el libro. Uh -huh. Y eso para mí este significa algo muy importante, igual que uh -huh. tú estamos trascendiendo a nuestro tiempo. Uh -huh. Eso para Yo lo que lo que yo pienso lo increíble animales. es que mi mamá siempre me decía, "Escribe, escribe, escribe." Y decía, "No, después, después." Y ahora no, pensar sí. que mi mamá vivió una vida anónima con todo su dolor, con todas las cosas que pasó, y ahora de repente lo han leído, pero cualquier parte Sí, del mundo, ¿no? es, es un gran homenaje que tú le haces sí. a tu madre. Sí. Igual como yo lo hago en un capítulo a mi padre, otro a mi madre, ¿no? Lo maravilloso sí. que han sido los padres con nosotros. Qué cosa más linda, honrar a sus no, padres. Honrar bien, ¿no? Y, y no es que ya murieron y ahí fueron, ¿no? Sino no, no, que no, no, ellos no. están permanentemente y sí. viven en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro. Te dejaron un legado que es la educación, ¿Cierto? lo que impartieron, sí. Sí. Y yo acá, como ya conozco el camino de la editorial, yo no paro hasta poner el libro en la Biblioteca Nacional del Perú. Yes. Y eso, eso va a quedar ahí, por siempre Sí, que por, quiera supuesto, leer. por supuesto. Eso lo pongo, lo pongo en la biblioteca. Sí, sí, sí. porque no es complicado, es fácil, y ahora se hace todo muy rápido. Sí. Y eso, entonces, trasciendes Así, a tu momento. Sí, bueno. no, es muy bueno, es muy bueno. Imagínate el legado que tú le estás dando a tu familia, a tus ¿Cierto? hijos, a tus nietos. Precioso. cierto sí. Bueno, y la familia que tú mencionas es el mayor valor que podemos disfrutar. No, no hay ¿Sí? cosa más linda. Los sí. hijos, los nietos, y sentimos que permanecemos y trascendemos a través de ellos, ¿no es así? Sí, y luego precioso. también en la familia ampliada, ¿no? Que son los amigos, ¿no? Los amigos, los allegados. Ah. Esos que no te... nacieron de ti, pero que tú los eliges, es cosa más linda. Sí, te cuento, más linda. te cuento que yo me reúno con mis amigos, bueno, en épocas Previas a la pandemia teníamos reuniones presenciales con amigos de la infancia, de la infancia, de colegio, wow. de primaria, de secundaria. Nos reuníamos mes a mes y celebramos los cumpleaños y oh. ahora los, nos seguimos reuniendo virtualmente. Entre ellos está mi hermano, porque con mi hermano mayor me llevo un año nada más de diferencia. Entonces está mi Bien. hermano Hugo, que en este momento está en Los Ángeles, pero que nos reunimos virtualmente y qué bonito es compartir. Y hace tres días que se fue uno de ellos a la otra vida, ¿no? Yeah. Entonces este, y, y lo llevamos en el corazón, sufrimos mucho, pero esta, esta forma de enfrentar estos acontecimientos a través del amor nos ayuda muchísimo. El amor. El amor mm. es el que trasciende todo, ¿no? Te ayuda para todo. Te ayuda para el perdón también, ¿no? Te ayuda para el perdón, te ayuda para trascender... Todo, todo es muy importante. Porque si no tienes amor no tienes nada, no tienes nada. Y sí, por eso es que empieza el todo libro va a dejar con... de ser menos el amor, dice la Biblia. Sí, y el libro empieza con esa palabra, ¿no? Amor, vida y muerte. Y en el en el, la portada de tu libro también está la palabra amor, ¿no? El amor. Sí. Buscando el amor, ¿no? Entonces, es importante esta palabra porque es el resumen de todos los otros valores y todos los otros sentimientos. Y cuando tú hablabas hace un momento del dar, es lo que nosotros hacemos día a día, ¿no? Uh -huh. Dar, ¿no? y nos damos con pasión, nos damos con sentimiento, y es parte de una ley, ¿no? De la ley del dar, que para que alguien reciba algo es porque alguien está dando algo, ¿no es cierto? Entonces son dos caras de una moneda, ¿cierto? Uh -huh. Gustavo entonces, Dimas. Sí. Ahí está, Gus, Gus. Gustavo. ¿Eh? Gustavo sí. está invitado el día jueves, viene tracito tuyo. Ahí estaremos con Gus también, ¿no? Ahí veo, sí, de verdad que está Gus. Hay varios amigos comunes, está Mario Herrera, Están es, ahí lo sí. voy viendo, ¿no? Muchos amigos. Sí, el jueves tenemos de... la asociación, tenemos la junta, sí. pero bueno, yo voy a entrar un poquito tarde porque tengo que ¿Ah, sí? atender a mi amigo. Yo no puedo porque estoy con clases con la universidad. Sí, sí, sí. Pero, disculpando pero Óscar Garrido me reemplaza en nuestro grupo sí sí sí, sí. no pero yo tengo que entrar un sí. poquito atrasada porque Gustavo es mi sí. ya está invitado y bueno qué, este, bueno, bueno, tengo que qué bueno qué sí, bueno qué sí, bueno no sí, sí. yo estoy, estoy feliz porque Gustavo la... para mí ha sido muy especial sí Fue para, una para mí también la... a mí me, me apoyó también mi para... primer video publicitario de mi libro me lo hizo él Ah, mira, ay, lindo. Qué, buen, buenísima gente A mí me hizo la maquetación de mi libro wow. eh, El Kindle Sí, muy bueno Sí, sí. sí, sí. Persona. Muy lindo, sí Entonces estamos ay, en ay. eso Y continuamos Entonces, ¿Cuándo trabajando. sale tu próximo libro? Mira, yo lo había proyectado para hace dos meses Pero las clases universitarias me fueron ganando Y estoy en varias universidades En la Universidad Católica En la Universidad de San Marcos en la San Ignacio de Loyola, y entonces eso ha ido que vaya dejando un poquito, pero el que debe salir ya muy pronto es uno que se llama Los proyectos sociales en tiempo de pandemia. Que bien, es más un es libro técnico, es más técnico. Okay. Es yeah. una metodología de cómo no mm -hmm. este, desarrollar bien un, el marco lógico y, y poder captar recursos después de las fuentes para contribuir a un proyecto social que cambie una realidad negativa y la transforma en una realidad positiva. O sea, uh -huh. lo, parte de eso es de los, que curso, los cursos que voy dictando también. Entonces, uh -huh. eso me ha sido fácil, pero ya está listo casi para salir. Y el otro que estoy uh -huh. trabajando es el de las eh, intervenciones quirúrgicas dramáticas que hice en algunos momentos y que me vienen siempre a la mente de manera repetitiva. Pero eso Ajá. lo tengo que manejar con mucho cuidado, porque tú sabes que hay hay que respetar mucho la privacidad sí, del sí, paciente. Sí, sí, por supuesto. Entonces, en, y estoy pensando más bien en una novela de, de ficción basada en hechos reales. Mm, muy buena, para, buena idea. Para, claro, entonces, para eso llevé un curso en la universidad, en la Universidad Católica, llevé un curso que se llama Escritura Creativa, que creo que tú también has sí. llevado un curso de Escritura Creativa. Sí. Este y, fin ahí de semana, van, sí, y ahí te van dando los tips, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo qué en, es lo que sí. hay que hacer para transformar? Sí, ¿En una qué realidad? persona tienes que hablar? ¿Si en tercera Exacto, persona? Primera, sí. tercera persona, etcétera. Los tiempos, cómo manejar los tiempos, los, tiempos, claro. los diálogos y todo eso sí. es interesante. Y yo estuve a punto de dictar eso, pero esto de estar otra vez con las universidades me detuvo, ¿no? Sí. Sí, pero, pero tienes que dedicarnos un poquito de tiempo sí, a nosotros también. tienes que dedicarle también. tiempo, sí. Dedicarle <risa> tiempo, sí. Pero tú no sé cómo haces, le sacas tiempo al tiempo. Eso es que, que me dice Mari, yo no sé cómo tú lo haces, pero lo estiras, lo estiras, lo estiras. Sí, te das tiempo para pero, todo. ¿no? Es bien. que lo que sé, cuando uno tiene pasión por algo, yo no sé que a uno le, le cunde el tiempo, pero de una manera increíble, increíble. Porque sí, eso, uno no eso. se agota, está siempre con ánimo, con energía. Yo le decía a Mari ayer que... Yo creo que tengo más energía ahora que cuando tenía 15. No, sí es increíble porque antes yo pasaba cansada, agotada, que me dolía aquí, me dolía allá. Ahora como estoy tan ocupada, no tengo tiempo ni que me duela nada. Es lo que pasa cuando haces algo que te agrada, ¿no? Sí, sí, es te verdad. Te cuento, te es cuento fascinante. que yo yo nunca y esto que te digo es real, ¿no? nunca sentí que yo trabajé, porque toda la vida que he trabajado, yo sentía como que hiciste era algo lo que, que me quisiste, gustaba, ¿no? Siempre lo que me es. gustaba. Y disfrutaba lo que hacía y ayudar a un paciente, ayudar a otro. El estar en el Club de Leones, en hacer una carrera paralela que me llevó a sitios impensados en el mundo también. Pero siempre hacía lo que me gustaba. Y entonces nunca, cuando me dicen tu trabajo, nunca lo sentí como algo pesado, ¿no? como una carga. ¿no? Mm, mm. Sino como algo que me gustaba. Imagínate toda me, esa gente que tiene hacer. que ir a su que tiene que ir a su trabajo y dice oh, sí, tengo que, ir a... oh consigo, que... que estoy muy cansado estoy agotado no, no yo Pero... me levanto en la mañana y digo no tengo que hacer tan estoy así todo el día como, como eufórica no sí, qué bueno, y mi marido qué bueno. me dice a ver cuéntame algo de ese mundo virtual donde tú estás ahora <risa> el <mundo virtual. risa> es el mismo Sí, pero es que esa, esa energía que tú dices se contagia también, ¿no? Es contagiante. El entusiasmo, la energía, la pasión es contagiante. Y eso hacen los líderes. Los líderes llevan adelante sus ideas, sus sueños, los convierten en realidad, ¿no es cierto? Al, un amigo me decía, ¿tú sueñas de día o sueñas de noche? Si sueñas de noche te vas a olvidar al día siguiente lo que soñaste. Pero si sueñas despierto... Mejor. Eso es un sueño que... Es visual, que para mí no es un sueño, es visualización. Es, es una visión que tienes que transformarla en meta, sí. poniéndole números sí. y poniéndole fechas, o sea, plazos sí. O sea, tienes lo cualitativo, pero tienes que ponerle lo cuantitativo con números y luego lo temporal, o sea, fechas. Y ya es una meta a la cual tú te diriges. Y una vez que logras la meta, sí. empiezas con otra. O sea, no es que porque ya llegaste ahí ya se acabó el mundo. No, no no, no, no, no, no. Ya dejas el, de vivir. O sea, el, si te conformas con eso olvídate. El empezar otra, ¿no? Sí, sí. sí. Son como. Dice, yo a veces digo alguien, que yo no, no puedo hacer. parar ahora porque tengo tantas cosas en mi cabeza que digo es que sería como un desperdicio estar ahí como mirando tele todo el día sin hacer nada. No, no podría, no podrías, no podrías. No podría. ya, ya lo creo. No sí, eso... sí, claro, hay que seguir, ¿no? Como sí. decía, eh, nosotros tenemos eh, como norte en Los Leones el servicio, el servicio humanitario. Pero no podemos hacer servicio eh, si no somos unidos por la amistad. Porque estamos unidos en clubes de leones o en asociaciones, ¿no? La asociación internacional tiene clubes y los clubes tienen los leones, los socios. ¿no? Sí. Entonces estamos unidos por amistad y hacemos servicio. Pero entonces el servicio y la amistad son como dos gaviotas que vuelan juntas. Sin hacerse sombra la una a la otra En busca de un horizonte Y una vez que lo consiguieron Buscan un nuevo horizonte Para seguir remontando su vuelo ¿no? bueno. Entonces es una metáfora muy linda Como para poder seguir haciendo Lo que estás haciendo ¿no? El servicio a través de la amistad Y buscando nuevos horizontes Ahora en el camino Nunca surgen, nunca dejan de surgir un conflicto Una situación ¿no? Que es parte sí. de la vida, no es así Pero hay que saber sí. superarla como tú relatabas hace un momento, el celo, la envidia, a veces el egoísmo, ¿no? Eso existe porque es el ser humano, pero tenemos que saber manejarlo con inteligencia, los mecanismos de defensa psicológicos y llevar adelante las cosas, ¿no? Y trascender y pasar eso, superarlo, ¿no? Nunca una ofensa te puede llegar si tú estás acá y la ofensa se queda acá. No te llega, ¿no? No, no eso me enseñó mi madre eso realmente O tú superas esas cosas eso me enseñó mi madre a tener una estima tal que no te llega a una situación más baja que la tuya no uh -huh. simplemente ahí se queda no y tú sí. sigues el camino no a mí me da y, pena y, cuando la gente comienza a hablar mal de mí o sea yo he escuchado no. cosas no pero me da pena me da pena más que todo porque digo pobre persona porque claro te da pena eh, por no, ellos eh, claro <risas> o sea, es qué pena por ellos no porque sí, dice, no ay, parece. pero que lo que tú estás haciendo lo hace todo el mundo. Lo que... Sí, sí, es verdad, todo el mundo lo está haciendo, pero lo estoy haciendo yo. <risa> y no todo el mundo lo hace tampoco, como ella dice. Mira, esas cositas que ocurren a veces son como piedras en el río. ¿no? Un amigo me decía, nosotros somos como el agua del río que va en busca de su meta, que es el océano. Nosotros somos el agua del río que va transcurriendo. A través de un cauce para, en busca de la meta que es el océano. Pero en el camino el río tiene piedras. Pero tú no te detienes por la piedra. Tú la sobrepasas. La pasa por los costados, se le pasa por arriba y la piedra se queda ahí. Y tú ni siquiera volteas a mirar dónde está la piedra, porque la piedra seguirá siendo piedra y se seguirá quedando ahí, en ese sitio. Simplemente tú sigues tu camino y vas hacia adelante en busca de tu meta, ¿no? que es en ese caso de la metáfora del océano. Y esas eh, formas de ver las cosas, pero que nos enseñan, ¿no? Y yo siempre estoy buscando una metáfora de ese tipo que ilustra gráficamente mejor lo que queremos, ¿no? Como la madre María Teresa de Calcuta, que nos decía el que no vive para servir, no sirve para vivir. Qué bonito para retratar ¿no? lo, el pensamiento de una persona y cosas de ese tipo. Nos llevan adelante. Mira, es que me acaban ya... de soplar, me acaban de soplar en este momento que estás de cumpleaños mañana. Oh, qué te sopló. Yes. <risa> Pedro, qué belleza. Feliz cumpleaños por adelantado. Gracias, qué gracias, honor. Gracias. Qué gracias, honor haberte gracias. tenido aquí conmigo. No, muy contento, es como festejarlo yo de, de antemano. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, sí, sí, acá lo celebramos en pandemia, pero muy bien. <ríe> muy tranquilo. Sí, en familia seguramente, ¿no? Mis sí, hijos, nietos, mi esposa, mi esposa también está acá compartiendo el espacio, dice Gris Vidal, Gris Vidal, ahí está. Mi esposa, JC Vidal es mi hijo Juan Carlos. Y Jessica es mi hija también, ¿no? Entonces Gustavo, la dice, las personas que sufren por lo regular hacen daño, sí, es verdad. Las personas sí. que están sufriendo son las que hacen daño. Sí, sí, sí tienen un karma que están sufriendo. Ellos sufren más, ¿no? Ellos claro. hacen daño, pero hasta donde pueden hacerlo. Claro. Mira, el, con el conflicto es parte de la vida, es parte de la sociedad. Y justamente estaba leyendo a una historiadora ayer, que decía, los mayores cambios surgieron de los conflictos, de los grandes conflictos de la humanidad, han surgido sí. los grandes cambios. Así es que no, no le corramos a conflictos, simplemente no. veamos que a partir de ahí surge algo, ¿no? Sí. Un, una situación muy conflictiva, como esta que estamos viviendo, ha producido también cambios. Hay situaciones muy es negativas, mucho. gente que ha perdido su trabajo, que ha perdido vida, que ha perdido sí. familia, que han perdido muchas cosas, pero sí. no se ha perdido esa... Voluntad y esa actitud de ser y de ser mejor y de trascender. Y y Muchos que se han reinventado también ahora, sí, ¿no? Porque estaban estancados a lo mejor en algo que no Exacto. querían estar y sí. de repente tienen, sí. tienen sí. obligadamente sí. que buscar otra cosa y se sí. ven que han hicieron lo mejor. Mm. Han encontrado una nueva, un nuevo rumbo, sí. ¿no? Sí. Y se han abierto nuevas, nuevas ventanas, nuevas posibilidades. Sí. Y eso también hay que apreciar. Yo creo que todo hay que verle la, el lado bueno, positivo de todo. Porque si nos enfocamos en todo lo negativo que ha sido este último año, sí. no, no no vamos a terminar jamás. Pero es yo creo el, que... El vaso, el, el, el vaso sí. medio lleno y no sí, medio, vacío. El medio vacío claro que no vamos bien. a no van a menospreciar la gente que ha perdido su familia no, ni de amigo. Ni, no, no, sí. no, no, no, no. con todo el respeto pero el tampoco enfocarnos el... en todo lo negativo porque no nos sí. ayuda en nada no sí y acá seguramente se han conectado estoy casi seguro de personas que han perdido sí, familia sí, sí, sí. amigos y nuestro mayor sí. respeto nuestra afectividad, sí, por supuesto, nuestro por sentimiento supuesto. con ellos no y estamos siempre pensando en, en, en eso y estamos siempre recordándolos y sabemos que nos van a acompañar en la mente en el corazón y nos van a estar siempre ayudando desde otra dimensión yo creo sí. mucho en eso creo mucho en eso no los creyentes pues tenemos te están esa, mandando bastantes saludos de cumpleaños aprovecharon uh, todos para mandarte a salud no te creo <risa> bueno sí. hay que agradecer a todos no sí, sí, sí, muchas gracias a todos Sí, Marisa Cornejo, Tulio Sánchez, tantos amigos tan buenos que son parte de nuestra vida, ¿no? Que los sí. queremos mucho, Jorge Sonco. Bueno, ¿cuántos tienes ahí en tu... En tu, tu 26 buen... en este momento. Bueno, está bien, ¿no? Buen número. sí. sí, sí. <risa> Tengo batiste el récord de los récords porque nunca ah, he tenido sí. tanta gente conectada al mismo tiempo. Bueno, qué agradable, ¿no? Y hay otros sí. amigos que me han dicho que lo quieren ver en diferido, ¿no? Sí, ¿Sí? Lo van a yo ver te lo voy diferido. a mandar. Apenas baje el video, yo te lo mando, y así que lo tienes. Saludos, y... padrino. Sí, Patty. mi ahijada, mi ahijada, mi ahijada, Patti. Ella trabajaba hasta cierta hora, que es profesora en un colegio inglés acá en Lima. Y me bien. dijo, después me conecto seguramente y entro. Sí, Gracias, Patti. Pero bueno, qué lindo, ¿no? Y estamos bueno, querido Nelson, vamos sí. a dar eh, a poder, eh, ya acercándonos al final, porque podemos hablar cuatro horas, pero el problema es que una hora solamente se queda grabada. <risa> yo te entiendo, sí. Yo no, te no, no, no, yo por mí sigo, sino que es una ha hora sido. que se queda grabada, entonces para eh, no muy, perdernos muy esta bella, bella conversación, yo quiero sí, que grato, tú me des las últimas palabras para el público, para la gente que sí. te está escuchando y los que van sí. a escuchar después también, por supuesto. Sí, sí, muchas que... gracias. La... Sí, muchas gracias. Bueno, las palabras son las mismas de siempre. El amor trasciende, el amor gana, el amor cura. El amor cura y el amor es permanente. Y con eso trascendemos siempre la vida y la muerte. Es la esencia, ¿no?, de mm. nuestro pensamiento y estoy seguro de que compartimos eso. Cuando hacemos un servicio a otro de forma desinteresada, Muchas veces eh, no reparamos en que le estamos cambiando la vida. Mm. Y no necesariamente hay que leer la Biblia para encontrar ahí milagros. Tenemos... Se te fue un poquito la voz ahora. Se te perdió la voz. Eh... Ahí. Se la voz, sí. Ahora, ahora sí, ahora regresas. Imagínate, imagínate una persona que tiene cataratas y que no tiene sí. recursos para operarse sí. y que tú logras hacerla operar y no le cuesta nada, ah. simplemente le cambiaste la vida a esa persona. Imagínate un niño que nace con labio leporino, no sí. labio paladar sí. hendido sí. y no tiene recursos la mamá y el papá y tú lo haces operar. Entonces, y Entonces, y en equipo sentimos que lo, tenemos más potencialidad que si es una persona sola la que claro, hay. Entonces, claro. pues el club entero contribuye y lo hacemos claro. operar. Y ese niño, después te enteras de que fue el número uno en su salón durante toda la primaria y la secundaria. Y después lo invitas y te hace una clase de oratoria. Pero, y, y tú ves la foto cuando estaba con el paladar hendido. Sí. Y otro que obtuvo una beca y se Qué fue bien. a Europa y regresó como director de orquesta. Y tú no le notas nada porque fue operado, ¿no? Pero no tenía los recursos, ¿no? Para hacer... Mm. Imagínate un niño que si no le das la posibilidad de una beca para estudiar, ¿qué podría haber sido de su vida? Pero como le diste una beca, logró ser un profesional. Entonces son historias que a veces uno las lee, pero cuando tú entras en esas vidas... Para cambiarlas, estás haciendo un milagro. Entonces, un amigo me decía: Tenemos yo? la capacidad de hacer milagros cada día, mm -hmm. no una vez al año, cada mes, no, cada día. Yo creo que el milagro más bonito es cuando tú lo haces y ni siquiera te enteraste de lo que hiciste. Y pasan años y dices: Wow, y fue sí, solamente sí, por esta actitud, eso, eso pequeñito que hiciste tú. Sí, que parece que pequeñito, sea, facto, ¿no? ¿sí? Que parece pequeño. Una... en la otra persona es algo muy especial. Mm. Sí, y a veces son pequeñas cosas que haces, pero que le quedan grabadas a la otra persona en la mente y que después cuando tiene la capacidad de hacerlo, trata de replicarlo en otros, lo que recibió. Sí. Entonces esto va pasando, ¿no? Como Gabriela Mistral en el premio Nobel, ¿no? De literatura chilena, escribió el servicio, escribió sobre el servicio. Y sirve uno en todo, sirve cada día. Hasta cuando peinas a un niño, dices que no puede peinarse, ¿no? Qué lindo, ¿no? Entonces tienes muchos ejemplos y cosas lindas que uno puede también asimilarlas y tratar de replicarlas o crear una nueva forma, ¿no? De servicio. Sí. Y lo más Ahora, lindo es cuando es desinteresado, cuando tú lo haces es, tiene sin que ser es, desinteresado. esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, sin esperar. No. Ese es el verdadero servicio el que nace del corazón sí. y es dar sin esperar recompensa, ¿no es así? Sí. Pero qué increíble es, mira, esta ley del dar. Tú das sin interés y das sin esperar recompensa, pero la vida te recompensa. Desde el momento que es lo lindo, dando, y ni siquiera de la persona que le diste, sino ni de siquiera de, de una persona que ni siquiera te das cuenta quién te es. ¿no? recompensa. Mira, la primera recompensa que tienes es la satisfacción. O sea, sí. tú das y dices, no, es yo no espero recompensa, pero tienes la satisfacción. Y eso alimenta tu alma, alimenta tu espíritu. Sí. Es el mejor da ánimo de seguir, de seguir, de seguir. Completamente. Sí. Y eso entra a las células. Es una... es una energía. Einstein decía: si sumáramos las energías de cada persona, podríamos hacer una bomba de energía que sería no una bomba atómica, sino sí. la bomba del amor. Imagínate una bomba que Uf. explosionara, que es la bomba del amor. Porque cada uno. Transformaría de nosotros, todo, todo, humanos, todo. Somos generadores ¿no? de energía y entonces él cambia en su fórmula famosa, la energía MC al cuadrado la pone con energía de amor y esa es una carta muy linda que ha trascendido a su hija de Albert Einstein y la hija la publicó muchos años después. Pero entonces el amor en resumidas cuentas sería las palabras que yo tendría para señalar como palabra final de esta linda entrevista que te agradezco como la palabra clave fundamental gracias, para todo Mario. lo que hacemos y gracias. muchas gracias y te agradezco a ti por un placer el para mí ha sido un honor tenerte aquí Nelson y ojalá que no sea la última vez no y cuando esté muchas... próximo libro ahí estaremos enganchándote gracias. para traerte de vuelta y gracias. ya tengo mi, mi cupo lleno hasta octubre así que seguro ya tenemos... sí, es un <ríe> sí, éxito sí tremendo sí, sí, sí. Sí, qué bueno que locos, no, el Lindo, martes. lindo, un placer de tenerte martes, Y de haberte sí conocido Más todavía de lo que ya te conozco oh, Y algún día Estaremos juntos, nos abrazaremos Seguro, seguro que sí Estamos, así, estamos ya Un amor gracias, muy gracias, grande Abad. Gracias Un beso Igual muy para grande ti, para ti Y un feliz día mañana Que lo hemos gracias. celebrado un poquito antes Gracias Y que lo pases súper súper lindo gracias. mañana Gracias Ada, te agradezco mucho del corazón Chao, adiós. Chao, nos vemos, adiós. adiós.